Yo voy a cambiar Bien. mi tarjeta Bien, gracias Francis y Miren señores, este hombre es parte de mi adolescencia y de mi formación Nos pasamos una gran parte de nuestra vida de juventud Encaramado a la grupa de un XL100 Recorrimos calles, carreteras, callejones y mentideros de la patria Desde aquí hasta Constanza, La Vega eh, Creo que llegamos a Taocoba Samaná, Samaná Samaná, óigame eso eso eso eso es parte de lo que yo soy hoy día está conmigo alguien que me llena de mucho orgullo presentarlo en este programa se trata de Delio José García Yello el gordo señores mi hermano Yello el gordo está con nosotros buenos bueno, días yo, ¿Te, te, dejé por estar te, con yo nosotros. te dejé que tú dieras pero, todo pero tú. oye pero también con nosotros conmigo ese es mi hermano y tuvimos momentos de ciclismo de montaña. Hey, que ahorita me admitó sí. que vamos a montar. Mira. Aunque la bicicleta está trancada de es tanto tiempo que no. Mira, Yeyo es escultor eh, del reciclaje. Sí. Es, un, es una técnica que eh, no mucha gente eh, le va bien en ella. Porque hay que hacer, hay que ser un verdadero artista para eso. Se trata de cosas que parte de la basura que la gente vota, parte de los desechos que la gente vota, Yeyo. Convierte eso en arte, convierte a, eso en belleza. Yo bueno, ha, ha limpiado muchos talleres, tenerte, ¿eh? sí. muchos talleres, muchos talleres ha limpiado Yello. Sí. <risa> <risa> sí, he recogido mucha, <risa> mucha, <risa> muchas piezas que ya estaban en la basura y la he eh, ensamblado y he formado eh, figuras, animales, también humanoides. Sí. Eh, que realmente eh, le dan una segunda oportunidad a esos materiales que ya están listos para ser eh, refundidos o, o quemados, eh, incluso madera, que, sí. troncos que ya se van a dañar en, en la tierra. Yo he extraído algunos y he hecho trabajos que están allá en... En mi casa, en exposición permanente, invitándolo a ustedes, sí. que ya han visto algunos, pero una hay cosas nuevas ar, también. galería de arte. Delio, sí. ¿qué le motiva a usted eh, cuando inicia su carrera como escultor y, y, y motivado por qué? Bueno, es algo, un interés innato que me, me atraía siempre de pequeño. Cada vez que veía alguna figura, algún árbol con alguna formación eh, caprichosa, me llamaba la atención y lo, y lo cogía y lo trabajaba y trataba de formar cosas que me, yo me imaginaba y otras que la naturaleza misma me sugería. Ay, eh, mira, ahí vamos viendo algunas de las muestras wow, que, que él ha realizado sí. con piezas de vehículo eh, Vieja, dañada. Vieja, dañada, ya en el, botada en el taller. Miren ese. Es un elefante, no, ¿verdad? Sí, es un elefante que está hecho con, con pieza de, de camión, pieza ya muy pesada. Es una pieza que se llama quinta rueda. Son las cuatro patas y lo que es la nariz o, o el moco, como dicen, esos son crucetas de diferenciadas de camión. <risa> las orejas, eso está tallado con, con estola de, de, de hierro. Las patas son los calipers de los frenos de un vehículo y, la, y los ganchos de una pala mecánica. En fin, un trabajo que pesa algunas dos mil libras. Me llevó casi me llevó sí me llevó casi dos, dos años toneladas. ensamblar ese trabajo dos años. ¿De casi usted mecánico? Años. Perdón. Usted es mecánico. No no. He tenido que relacionarme eh, con sí porque piezas. veo que usted maneja los nombres de cada pieza. Sí he tenido que aprendérmelo para poder explicar eh, sí. Mira, mira ese, mira, mira ese perro. un, es un perro. Es un perro, sí, eso sí. yo lo vi allá. Eh, lo que tú ves como cabeza, eso se llama, eso es de los frenos de un camión, <risa> los yoyos. <risa> los yoyos, sí. sí, sí. Y, y un sprint que forma el cuerpo, el grabo es, es, es el turbo de una camioneta y las <risa> patas son ganchos de una, de una eh, motocultor de la, de la cuchilla. Delio, ¿qué tiempo sí. le lleva más o menos realizar una obra de arte de estas? ¿Y las piezas la va reciclando o usted va a un taller eh, de repuestos usados, por ejemplo, y dice, bueno, con esto eh, puedo armar tal pieza o tal animal sí. o una casa? Sí, al igual que las piezas en madera, eh, eh, cuando yo veo una pieza en metal, por ejemplo, hierro, una pieza que tiene un hoyo, un hueco y, y una parte que le sale. Yo me imagino que eso pudiera ser la cabeza de un ave. Y a partir de esa pieza, entonces yo comienzo a buscar la pieza que me puedan completar esa ave. O sea, el trabajo mío va eh, básicamente por la observación. Sí. Yo no tú, hago bocetos. te forma de, la pieza en la cabeza. Exacto. Yo no hago bocetos eh, de ningún trabajo porque eh, ese, la técnica del ensamblaje no te permite hacer bocetos porque tú vas hacia lo incierto, tú vas descubriendo tu trabajo. Y además de que yo no tengo estudio eh, académico de, de arte, sino que yo Inatom. lo he hecho eh, empíricamente, mi formación es eh, estrictamente autodidacta y, y no tiene ninguna técnica eh, específica. Sí, sin, sin embargo… Trabajar. Eh, no, sí. eh, sin embargo, hace varios años usted fue ganador de la Bienal de Artes sí. Y eh, tenemos la información de que ha sido nominado, nominado nuevamente Sí, eh, en el 2015 yo participé en, por primera vez en la Bienal Que se celebró, eh, lo celebra el Museo de Arte Moderno en Santo Domingo Y participé con tres piezas, las tres fueron seleccionadas y después en la selección, eh, el, mi, mi trabajo, el metro cúbico, fue eh, premiado como el premio principal en escultura. Los renglones son eh, eh, los renglones clásicos del arte en, en todas las bienales, como la pintura, el dibujo, el, el, la escultura. Y cada renglón de esos tiene un premio. Entonces, en escultura yo tuve el, el primer premio. Mira, entonces sí. eh, hay algo es que me... Frase, una pregunta, sí. ¿qué trabajo te ha permitido ser nominado nueva vez a la Bienal en este momento? Sí, ahora mismo tengo eh, llevé tres trabajos para la Bienal 29, que es la que se va a celebrar. Eh, de esos tres trabajos fueron seleccionados dos. Uno que se llama eh, eh, Corazón Partido, sí. que es algo hecho en madera eh, con, una, con una, un, una, un corazón eh, cilíndrico. Que forma eh, específicamente ese corazón que está siendo rebanado por una cuchilla Y, y sobre una tabla de, de picar sí. Es algo dramático que representa un, un dolor personal De, de, de cualquiera eh, que esté afligido por alguna bueno, causa De eso me, me iba a re, te iba a preguntar De los trabajos en madera Porque recuerdo que de una raíz hiciste una gran serpiente aquella vez Sí. que fue creo de los primeros que hiciste. Sí. porque yo recuerdo que aún montabas, montábamos, éramos eh, ciclistas, sí. y ese pasatiempo luego nos lle, no llevaste en bicicleta a un lugarcito que tú tienes, que llamaste el, el hábitat de la Culebra. El Cerro Alto, sí. Cerro Alto. Sí. Háblanos de ese momento y de esas, cómo tú logras, conectar con, esas, con esa, ese, esa escultura que realiza partiendo de un, de un tronco? Si, sí, yo tengo una, una serpiente que mide 30 pies de largo, que la tallé eh, recreando la imagen que está eh, eh, documentada por un hallazgo en lo que es hoy el territorio de Colombia, donde se descubrieron fósiles de una serpiente precisamente con esa dimensión, con esa eh, longitud. Ellos le llamaron Titanoboa, y yo tomé ese nombre y se lo puse a ese trabajo que tengo en roble, es una raíz de roble, que traje de la comunidad de La Joya, en un camión tan eh, largo... ¿No fue de La Joya la que...? Una, ¿Una raíz que tú sacaste de La No, esa otra. Ah, esa este es okay. otra, sí, esa, okay. De allá cerca de, de allá la... De, de al lado de mi casa. Sí, esa otra. Esa que le digo a Francis es en roble y en el camión que la llevábamos, la cola, eh, rozaba el asfalto y, se, y se, se gastó, porque no cabía en el camión. Entonces la trabajé durante un tiempo largo, quitándole las cácaras, haciéndole la talla y está ya en, en la casa, eh, en exposición permanente para ustedes y para el que quiera verdad. Eh, eh, estoy buscando aquí eh, porque una vez fui, hice unas cuantas fotos. Estoy buscando el Cristo. Ah, sí. Un Cristo que hiciste, pero no lo encuentro. No encuentro sí. la foto. ¿verdad? Ese Cristo es, es la obra, la obra espiritual máxima y a, y a la que yo le rindo. Eh, Muy interesante. Voy a ver si lo consigo. Sigue conversando ahí. Sí, Delio, es importante, don Francis, es importante eh, destacar y orientar a los ciudadanos. Eh, en lo particular, ahora que estoy buscando la información, eh, el Bienal de Venecia es una fundación cultural con sede sí, sí. en la ciudad de Venecia y que es una de, de las pre premiaciones culturales más importantes de la ciudad sí. o del país. Eh, sería bueno que oriente a los ciudadanos de esta premiación que tiene ya unos treinta y pico de años y qué bueno que usted esté nominado y que ya haya ganado premios. ¿Qué está haciendo o qué apoyo, colaboración tiene usted como un escultor de piezas hermosas a través del reciclaje del Ministerio de Turismo eh, o de entidades gubernamentales que le apoyen e impulsen de cultura, de cultura, sí, y que le motiven a otros ciudadanos dominicanos a hacer estas bellezas. Bueno, la, el, el Museo de Arte Moderno hace una convocatoria cada dos años, Perfecto. por eso se llama Bienal, uh -huh. a todos los artistas nacionales e incluso internacionales que tengan más de cinco años residiendo en el país. Pueden participar. Esa convocatoria abarca todos los renglones de expresión artística que mencioné ahorita uh -huh. y algunos nuevos como la, la fotografía, el performance, la instalación. Y, y todos estamos eh, invitados a participar de, de ese evento. En las provincias, en las provincias eh, como esta, por ejemplo, nosotros aquí, estamos un poco aislados. Y Santiago y la capital son los que se hacen, eh, Asumen. con ese, con ese evento se, se hacen los protagonistas. Cuando yo participé en el 2015 y gané, hubo una rueda de prensa en la que algunos críticos acabaron conmigo porque nadie me conocía. Este señor que vino y participó por primera vez y tiene el premio de cultura, oh, o por esto es algo que no podemos aceptar así y hubieron críticas a mi trabajo y a mi trayectoria. Entonces, yo le hago un llamado a todos los artistas franco-macorizanos y los provincianos de que esa convocatoria es nacional y es para todos. Y todo el que se sienta que hace arte puede participar y no tener ningún tipo de temor a que nadie tenga trayectoria y que fulano tenga una escuela y que fulano sea profesor y que tenga, que sé yo, cuánta eh, eh, mérito. Título. Yo no tenía ningún mérito. A mí nadie me conocía y obtuve ese premio. Y ahora estoy nuevamente en la tómbola, como dicen, para obtener eh, una mención por lo menos. El hecho ya de participar en la exposición es un premio para mí. Claro. Y es un claro. premio para todo artista. Precisamente, tus, tus obras han sido expuestas. ¿Te han invitado a exposiciones donde sí. tus obras han estado expuestas? Sí, claro. ¿Puede mencionar? Aquí yo tengo en mi mano una, una actividad que se hizo en, el, en Indotel. Se llamó Tierra de Cacao. Amado. Y pertenece, pertenece a todos los artistas franco Macorizano, Ahí están todos los nombres. Que participamos en ese evento en diciembre eh, del año antepasado. Y ahí yo tuve tres obras en exposición. Y todos esos artistas que están ahí en, en la invitación eh, estuvieron ahí presentes también. tuvimos Una vez tuve la oportunidad de visitar a Plaza 360 y sí. estaban una muestra de cuánto... Sí, tiempo. yo llevé 32 trabajos a, a, a Galería 360, entre ellos el trabajo principal de la actividad, que se llama Recicla 360, ellos tienen siempre una pieza emblemática de, en, en cada evento, y, la, y, ¿Y cuál eh, la representó de las tuyas? Sí, yo tenía 32 obras ya entre la que está principal se llama eh, eh, se llama planta de tratamiento que es algo a que refiere eh, el tema de la contaminación y el calentamiento global representado por un tinaco sí. eh, eh, con un motor que gira a 32 revoluciones por minuto con el mapa uh -huh. com completo hecho con tapa de refresco. Y debajo una serie de desechos y, y, y desperdicios que se dan producto de la contaminación. ¿Cómo se causan? llama esa obra? Se no llama vi. planta de tratamiento. Planta de tratamiento. Delio, tú has tenido la oportunidad de ver detrás del cine o de Burger King, atrás donde vivía mi tía Chea por Salvador, ahí. Salvador Ortega. Y Salvador Ortega. Sí. Se ha hecho como una especie de alfombra natural, porque el río expulsa todo lo que no es elemento del río, es uh -huh. decir, los plásticos, sí. por la inclemencia del ciudadano que tira y vierte eso ahí. Sí. ¿Tú no has pensado en, en trabajar o motivar esa, el uso del plástico? Sí, mira, yo hice una verja allá en mi casa y, y en el negocio que tenía alrededor de 2.000 botellas plásticas en, en la malla ciclónica en cada hoyito coloqué una botellita sí. con su tapa claro para que no se le entrara agua y eso formaba estrellas y formaba imágenes que eran realmente eh, algo eh, que cambiaba la vista de, de, de, de la verja o sea lo, lo hacía un poco lo ornamentaba y utilizaba la, la, la botella con ese fin, las recolecté durante un tiempo allá en el negocio, compré botellitas también, me dieron botellitas porque era un trabajo arduo sí. aparte de eso, en lo que es el globo de la planta de tratamiento que mencioné anterior, ahí hay tapas de refresco que son todas las que forman el territorio todo lo que es tierra en el globo está hecho con tapas de refresco y el plástico es algo este, muy utilizado por la gente que se dedica al reciclaje Aquí en el país se está reciclando ya, eh, se está tra haciendo trabajo en reciclaje de hace unos 10 o 15 años. En Europa se viene reciclando hace 40 años. Se está trabajando materiales que no, ya, ya no se sirven. Y aquí la cultura está haciendo y los eventos como el de Galería 360 hacen que eso y la, y la, y la premiación mía con un, un material reciclado también ayuda a que la persona se interese por no botar las cosas y decir, bueno, esto me sirve para algo, déjame rehusarlo y vamos a retardar un poco ese proceso industrial que es el que realmente contamina más y destruye más. Sí. Si reciclamos, paramos eso un poco, que si yo lo paro un, un, un granito de arena y él o otro, y usted otro, y usted otro, se junta y hacemos un esfuerzo para que ese proceso industrial galopante que hay producto del... del de la misma eh, eh, el mismo uso desmedido de cosas que a veces no necesitamos pueda un poco eh, retardarse eso y, y tener una contribución efectiva ¿Cuándo será la, la Bienal? Especial? Bueno, yo pensé que hoy iba a anunciar que la exposición se iba a estar abierta desde ayer uh -huh. pero en una información de último minuto me dijeron que estaba propuesta dos meses hacia adelante yeah. junio o agosto porque había un rebrote de COVID en la capital y porque algunas, algunas instalaciones todavía no estaban listas en, en la exposición, pero que estaban eh, en un 95% ya este, eh, puestas. Y, y una eh, última pregunta con sí, el perdón Yerian. ¿Estarías dispuesto tú, y ellos a que cualquier institución, sobre todo de servicio, como el caso, digamos la Asociación Duarte, que quiera exhibir alguna de tus obras durante una temporada? pudiera tú eh, eh, cederla, prestarla para la exhibición, porque totalmente, totalmente, porque sería te interesante acuerdo. buscar un mecanismo de que la gente conozca tu obra, de que sí. conozca lo que tú mira, hablas. como mi trabajo no es comercial, exactamente, el trabajo no trasciende eh, porque yo no ando por los programas, ni ando por las emisoras, ni, ni por una huevita anunciadora eh, eh, promoviendo <ríe> mi trabajo, porque no la eh, pomada cromosilídea, sí. ¿te acuerdas? <ríe> El interés, el dinero, no está de por medio entre tú y yo hablando de eso. Y por eso es una bendición porque yo me siento más cómodo. Así es. Que no sea hablando contigo con el interés de venderte una obra Exacto. mía. Pero yo estoy a, a abierto a toda propuesta que lleve a, a que mi trabajo se exponga y hacer la pequeña contribución con humildad de, de, de bueno. lo que yo quiero representar en cada trabajo. Delio... Sabemos que el arte no se esfuerza, no, no ¿verdad? Y que eh, toma tiempo. Sí. ¿Qué, ¿Cuántas horas al día usted le dedica? Eh, cómo, ¿Cómo divide el tiempo con la familia y del trabajo? Bueno, eh, es un tema bien eh, recurrente en todo el que hace este tipo de trabajo. La familia, la familia a veces uno tiene que fallarle a la, familia. a la familia, porque la inspiración o la dedicación hace que, que el tiempo se te vaya de las manos. Y a mí ha habido que irme a buscar al taller de noche, porque que ya no se acuerdan si yo estoy ahí o no estoy. Y, y también eh, agradecerle a mi familia que sí. esa comprensión, a mi esposa, a mis hijos, es especialmente a mi hermano Tomás. Tomás está andando por ahí. Sí, a mi hermano Tomás que es la persona que siempre va a ver mi trabajo y lo critica y... E incluso le pone nombre, <risa> trabajo. y también me permitió en el tiempo que trabajamos juntos, eh, el yo faltar a mis responsabilidades de trabajo, porque estaba en el taller y terminando algún, alguna, alguna obra. Bien, ¿cómo no, señores? Excelente. Hemos tenido con nosotros acá a Delio José García, artista del reciclaje. Una, un maravilloso artista que hace de esa cosa que ustedes encuentran por ahí De esas basuras que están estorbando, hace arte Nominado nueva vez a la Bienal de Arte en la República Dominicana Esperamos que él traiga ese galardón para San Francisco de Macorís Gracias Yello Yeyo el Gordo, mi hermano Yeyo que ha estado con nosotros Muy bien, bueno. Muy bien, placer tenerte por acá Para nosotros Gracias. es un honor también y mantener Manténgase con nosotros que hay más contenido Volvemos en breve, vamos a la pausa